la foto del doctor Rafael Peña, Rafael Peña Peña, Peña o Peña Pérez, Peña Peña, Peña Peña, Peña Peña Rafael Peña, si me ponen la foto, por favor, es la de arriba, no el video. exacto esa, eh, miren, Rafael Peña fue un abogado que vino a San Francisco de Macorís desde la ciudad de Santo Domingo, antes de esa época no tengo información, pero sí sé que aquí se unió, 20 años a... ya tenía aquí. Sí, sí, debía tener más. Debía tener más porque solamente 15 años... Línea. Ok, pero tenía, debía de tener sí, más porque solo sí, 15 años este, sí. estuve yo en el más, Ministerio más Público. Años. Sí, sí, sí, sí claro, mucho más. Sí, claro, sí, sí. Rafael Peña se asoció con Ana Silvia Monegro, la morena, uh -huh. que era la difunta esposa de Hochi... Hochi Hochi, jo, exacto. Hochi Taveras. ¿no? Hochi uh -huh. Taveras. Eh, Hicieron una mutual que era una especie de caballería. Sí, sí, sí. Una mutual dura, porque Peña, así como tú lo ves, un hombre muy decente, un muchacho, pero era un abogado peleador, litigante, bocón, que subía altísimo la voz, igual que Ana Silvia. Entonces yo me enfrenté con ellos en par de ocasiones eh, y realmente me di cuenta, del, del tú sabes, de la fuerza que tenía esa pareja de abogados. Fueron socios todo el tiempo. Hasta que ella murió, eh, eh, él mantuvo la sociedad con ella. Eh, lamentablemente falleció, aparentemente ayer en la tarde nos enteramos de la muerte de Peña, eh, aparentemente producto de un infarto cardíaco. Okay. Así es que a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, que me imagino aquí habrá hecho familia y tendría sus hijos acá, porque él, se hizo, él sentó preses en la... Ciudad de San Francisco. Para todos ellos, ¿verdad? Vaya nuestra condolencia y nada, nos unimos al dolor que embarga amigos, familiares del doctor Rafael Peña Peña. El otro fallecimiento, eh, lo recibí también ayer en horas de la tarde, ya muy tarde, es, por favor, el video que subí ahí. Pónganlo sin audio. Eh, se trata del fallecimiento del doctor eh, Víctor Robustiano Peña. En ese video él estaba presentándose para la Suprema Corte de Justicia como eh, como miembro para la Suprema Corte de Justicia o para el Tribunal Superior Electoral <clears throat> y por eso el Presidente de la República está presentándolo a el cómo se llama el Consejo de la Magistratura. Uh -huh. Eh, ahí está, eh, el, vamos a esperar la imagen del... del, del, del de ese, ese es el doctor Robustiano Peña, graduado de abogado. Oh, sí. En 1978, al momento de fallecer, el doctor Robustiano Peña <coughs> era, era miembro del Ministerio Público, era procurador general adjunto de la República y eh, encargado de litigación, sobre todo el área de litigación eh, de cuestiones de eh, disciplinarias eh, y llevaba otros temas, otros casos él era especialista en el área de derecho inmobiliario él trabajó mucho la, la responsabilidad civil eh, porque trabajó mucho con le, la ley 241 que era, era la vieja ley de tránsito y eso desarrolla una destreza en la responsabilidad civil bastante interesante, en los abogados se dedican a ella para mí, a mí nunca me ha gustado no, la 241, no. como le decimos todavía popularmente, porque la 241 usted tiene que soñar con los honorarios. No, ahora gusta mucho. Y cuando usted rápido. menos lo espera, le llegan, pero ya devaluado Ya tan rápido. Ya, ya tan rápido. Sí, bueno, sí, porque el área penal ya, ya se ha agilizado bastante. Sí. Pero bueno, lamentamos muchísimo el, el fallecimiento de estas do, estos dos personajes. También falleció. Leo el Terrible, sí, Leo sí. el Terrible era conocido, muy, era muy popular en el área y la, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, y todos los universitarios, fue director de Bedeles de del CURNE y con Leo tenía uno que eh, disfrutar el momento sí, obligatoriamente, sí. Era un hombre de un humor... ...humor negro a veces... ...pero una, una gran persona... ...así que a Leo el Terrible... ...luego le voy a poner una foto de Leo el Terrible... ...para el que no se acuerda de Leo... ...pero nada... Eh, ...para sus familiares... Un, ...nuestras más sentidas condolencias... ...porque indudablemente que... que la, ...miren... Eh, ...yo no, no quiero... ...a ver si encuentro aquí algo que... ...que vi... ...no, no quiero como les decía... Eh, tratar de, de, de hacer un, un, un tema importante, sino hay una, hay una fábula que, de Esopo que cuenta que Esopo era un, un esclavo vicio, vicio, algo así, no recuerdo la raza, pero era por ahí el, el nombre. Vicio. Y era el padre o ha sido el padre de la fábula o sea, en, en, la, en los clásicos, la literatura clásica trae a Esopo como padre de la fábula. Siendo esclavo, su, su, su amo le dice, mira, tengo una, tengo una visita importantísima y quiero ofrecerle la mejor comida que se pueda preparar para que se sientan a gusto. Y Esopo fue al mercado y compró lengua. La aderezó de diferentes maneras y eso resultó ser el plato más exquisito. Cuando la gente se va, Isopo le dice, el, pat, el amo le pregunta a Esopo y le dice, mira, ¿y qué fue lo que preparaste? Porque yo me encontré eso tan rico que yo, yo, yo no pude determinar qué cosa. Le dice, mire, eso era lengua, aderezada de diferente manera. Dice lengua, dice sí. Dice, lo que pasa es que la lengua es el órgano más importante que hay en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo humano. Con la lengua usted puede dar amor, usted puede dar fraternidad, usted puede dar comprensión, usted puede cambiar un pueblo, usted puede cambiar una persona, usted puede hacer una revolución dentro de un ambiente de paz. De... Óyeme, la lengua es lo, es lo mejor que hay en el mundo. Bueno. Al cabo de un tiempo, al amo le llegaba una visita que él iba a recibir y a, y a atender por protocolo, pero que no le agradaba. Y le dijo lo mismo, mira... Eh, ve al mercado y, y cómprate algo, pero algo que sea desagradable para esta gente. Que no, que no sí, que, que, que se sientan a, a disgusto con la, cuando mm -hmm. la coman. Y efectivamente, Sopo fue y compró lengua. Claro. Y la aderezó de otra manera. O sea, cogió la lengua, le puso unos aderezos malos, unos sabores. Bueno, tanto es así que los invitados, eh, los que estaban atendiéndose por protocolo, dijeron: ¿Qué es la porquería que tú nos has dado? Tú no querías envenenar, era con esta. Mm -hmm. Bueno, la cuestión es que el amor vuelve y le pregunta a Esopo y le dice, ¿qué que fue lo que dio? La mataste, ¿Qué fue lo que le compraste. <risa> exacto, exacto. Y le dice, lengua. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Porque la lengua también es una, un órgano que puede dañar, que sí. puede matar, que puede, que puede asesinar, que puede hacer todas las cosas malas que se pueda imaginar un ser humano. La idea de traer esto es... Hoy viernes, precisamente, estamos. ¿Y hoy es viernes? Hoy es viernes. Entonces, en un ambiente Una de esas lenguas, por ejemplo, es la de Pedro Fernández. Ah. Otra es la de, la de Marco Santos. Y la última, entonces fue de la de que se ahí. Yo sé que eso fue eso es, ah, por lo eso. Por el que se sienta ahí. Esa, la no, última lengua que. No permito que use tu lengua para decir eso. ¿Cuál es la, cuál es la, la moraleja, moraleja de esta historia? Sí. Ya ustedes sí. la saben. Y la gente en su casa, me imagino que también. Sí, la lengua. lengua puede ser usada como un arma letal y puede ser usada como una varita mágica para cambiar personalidades, para cambiar cosas, para cambiar países. Hay un, famoso, hay un famoso orador político latinoamericano, para mí, uno de los más brillantes después de Vargas Vila, se llama José María Velasco Ibarra, yeah. y de, fue cinco veces presidente de Guatemala, Guatemala, creo que era guatemalteco, fue cinco veces presidente de su país y cinco veces fue derro, derrocado por el ejército de su se nación. Cogía, y y solamente libros. decía, dadme un balcón Dime y un les balcón. prometo que volveré. <ríe> o sea, si me dejan hablar, soy presidente <ríe> otra vez. <ríe> y, lo, y los militares les decían, y volveremos a tumbarte. Exacto, y volvemos a tumbarte. <ríe> y así, finalmente, como médico que era Velasco Ibarra, desistió de la presidencia, se fue como misionero a la Amazonas y ahí murió de una... Una de esas enfermedades tropicales sí, del Amazonas sí. O sea que Velasco y Barro, Lo que le quiero decir es La lengua Decían los viejos Es el castigo del cuerpo sí, sí. Y eso Y tenía mucha razón ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos de lo que decimos Y somos amos de lo que callamos Por eso Cuando usted vaya a hablar de algo Mida bien Mida bien lo que va a decir porque la esclavitud de la lengua es una de las peores esclavitudes que hay. Y sobre todo, que es lo que se tira poco en este tiempo, que uno debe desconectar la lengua con el cerebro antes de usarla. Claro, pues eso, es eso, eso viene en letra chiquita y la <ríe> gente no se da cuenta, sí. entonces, pero básicamente con eso es que funciona. Sí. Si se la conecta está bien. Es interesante saberlo, porque miren, no hay cosa que duela más que una palabra dicha de mala forma, de mala manera, o que hiera. El sentimiento de una persona eh, Todos creo que oh. hemos sido testigos Todos creo que hemos sido testigos De que el, una palabra dicha de una forma En, en medio de un contexto eh, Hiere más que cualquier claro, claro, claro, espada sarracena claro, Que te corta claro. por cualquier lado y, sola, y, y estamos hablando de la lengua Hay que Cada vez que vayamos a hablar Como dice Sobrante Hay que pensar en ese en esa fábula esopiana. Es sí. Bien. Bueno, mis amigos, eh, aprendan a usar tu lengua.